Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería de Sistemas e Informática. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación 1 en Ingeniería de Sistemas e Informática.